¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cast. Ya estamos aquí, chicos, para un nuevo episodio de Buscando los coches nuevos. Bueno, de esta última actualización del campo de, de los campos de dulces, chicos. Os voy a recordar los coches que hay que, bueno, encontrar en máquinas. El más importante es el coche rueda. Ese coche común, chicos, que va a hacer que consigamos eh, el nuevo coche para fusionar. Bueno, no sé los que hacían falta exactamente. Creo que son 7 ruedas. Bueno, en el caso de que 9 ruedas. En el caso de que nos salga. Vamos a ver porque tenemos pocas gemas. Vamos a ir también con la intención de sacar muchas gemas, chicos, para acercarnos a ese coche eh, supernova, chicos. Ese nuevo coche épico este de aquí chicos, ya lo vimos ayer, en el vídeo de ayer y nada, coches raros, está ese coche supernova que es épico legendarias no hay y bueno está también el coche, este sillón reclinable y este que se consigue metiéndose en el campo de dulces y según me habéis dicho en los comentarios del vídeo de ayer eh, bueno, te salen trozos de tarta dorados en las esquinas de los mapas No me ha dado tiempo a comprobarlo Algunos decís que hay que matar a la gelatina gigante Otros que no Bueno, vosotros os metéis Vais viendo chicos Ya subiré un vídeo consiguiendo ese coche De trozos de tarta Y explicando cómo se consigue Bueno, ¿qué os parece si empezamos ya a abrir máquinas? Tengo las que veis ahí 88, tengo 8.300 monedas. Así que 83 máquinas, chicos. Que no está nada mal. Y empezamos con épica. Uf. El Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Cochazo, ¿eh, chicos? Empezamos de... Esta madre. Eh, eh, eh, eh. Vamos allá. Eh, uf, Común. Aquí puede salir el coche rueda. No sale el coche zanahoria. Bueno, cogeros unas palomitas, unas chuches, un chocolate o lo que queráis, que vamos a estar aquí un buen rato. Yo me lo voy a tomar muy relajadamente, chicos. Vamos a pasar una apertura de máquinas muy agradable. Bus alegre, vale, tenemos una gema más. Coche y pico de nuevo. Nos pues sale el dragón, cosa que está muy bien porque nos dan 5 gemas. Estaría muy, muy chido. Que nos diesen muchos coches épicos. O si nos sale ya una legendaria. Ni te cuento. Vale, morada. No ha salido el, el sillón reclinable. Licinelli. Más dos gemas, chicos. Que no están nada mal. Vale, morada. Otra vez. Venga, a ver si nos hace mucho de robar. Ese coche. Ese. Sillón reclinable, ya nos han salido varias moradas seguidas Otra más El coche que hago 20, zanahoria, plátano Nos están saliendo coches de comidas Vamos a ver ahora Se rompe la cadena, nos sale en monovolumen Coche normalito Una gema Morada de nuevo Vamos a ver Bueno, el Bianchi ni tan mal, coche muy chulo, chicos. Coche deportivo, morada. Uff, uno de los coches que más me gusta en cuanto a diseño. Franquescoche, coche, vamos con otra común. Nos sale el espectro, chicos. ¿Qué tal vais con vuestros espectros? Muchos no lo tendréis, ya que, bueno, la mansión ahora se llama Mazmorras. Y no te da la opción de conseguir ese coche espectro, que antes sí que se podía, es un coche oculto. Pero bueno, tenéis la oportunidad de jugar contra el mega espectro o el ultra espectro. Que es nada, que, nada más que el espectro en grande. Bueno chicos, esperemos que pronto podáis conseguir ese coche oculto. Vale, más dos gemas, de momento se están dando muchas gemas. Común. Aquí tengo un dilema chicos porque en el caso de que me salga la rueda la voy a querer maximizar y no son una ni dos veces las que la tengo de maximizar que son 9, 8 en concreto y eso me va a conllevar gastar mis gemas que necesito para comprar ese coche supernova vale, es épica vale aerodeslizador ni tan mal cinco gemas muy bien chicos Está muy bien Vale, morada, onda retro Dos gemas más Común Vale, furgoneta de correos Mira, va, aquí 20 máquinas, chavales Que se dice pronto, eh 20 máquinas, morada Cochecico de gol Ya voy exigiendo De que me salga algo chicos, Coche nuevo Coche legendario. Tenemos cosas buenas. si Venga va. Los gemas. Morada de nuevo. Ah, sillón de... Sillón re y no sale, Se resiste, ¿eh? Porque nos están saliendo bastantes moradas. Hasta el momento. Común. A ver. Las legendarias que nos salen. De, de 83 máquinas. Que me parece una burrada para que... Bueno. Vayan a salir las legendarias que me parece a mí que van a salir. ¡Oh! Uf, mira, antes hablo, antes aparece. Mira, va, chicos, ¿cuál creéis que va a ser? Le doy. Ah. Bueno, el submarino. Lo debemos maximizado ahora. Por si lo pide en algún momento. Vale, submarino, primera legendaria del vídeo. Espero y deseo que no sea la última Vamos Si es la última, me pego un tío Vale, seguimos Morada, dame el sillón ah. No me lo da, Hot rock. Común de nuevo me dan la momia Coche oculto que sí que podéis conseguir Y que tenéis el vídeo en el canal Común 4x4 Vale Morada Coche de bebidas. Bueno, sale la scooter por aquí. Una de las cuantas motos que hay en Crash of Cars. De nuevo triciclo. Nada, pasamos. Siguiente coche. Vamos a ver. ¿Cómo? Vale chicos, no me lo creo No me creo que todavía no esté saliendo nada Vamos a ver aquí no, Es que no me sale nada De aquí a final del vídeo es que mirar Las que hemos abierto y las que todavía Faltan por abrir Mira va, dame la rueda Dame la rueda Dame la rueda Bueno, la rueda, o que me den muchas gemitas Parece que usted Supernova, pero es que macho desde hace un buen rato que no nos salen ni le, ni, bueno, ni épicas legendarias si saliese alguna repetida nos darían 10 gemas Vamos con la morada Coche cacahuete Morada de nuevo ah, ¿qué es coche Bueno, se están repitiendo los coches ahora Vamos a ver Camión de AR2I Pasamos la barrera De las mil monedas, coche corona, vamos a ver aquí, bueno, pero, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se repite? Que quiero coches distintos. Épica. Bueno, vamos a ver cuál es. Para reminas, lo tenemos al máximo. 5 gemas, chicos. Está muy bien. Son cosas de esas las que queremos. Coche de rally. Hot rock. Nada, nada, es que no quiero eso Vamos a ver Escoba voladora Vamos de dos en dos Gemas, mejor que común Y que me den una gema Mucho mejor Pero si me sale común, quiero que me salga el coche rueda No este que Lo teníamos maximizado, el coche salvavidas Vamos allá Uff, me van a salir Todas, todas las comunes Macho Venga hombre, ya, ya está bien, ¿no? no Está bien, joder. 30 años. Venga, hombre. Venga, hombre. Uf, me Guas, me estoy poniendo enfermo. Se que, que no sale el aguido. El final ya le he dado. Vale, coche cuerda. Lo tengo maximizado. ¡10! Yeah. ¿Qué más? Ni tan mal. Vale, vale, vale, boludo clásico También esa gema morada Vamos a por el sillón No me sale, me sale coches de comida Pero todavía es muy temprano Para comer, chicos Y quiero esa rueda Que me hace la boca agua Con esa rueda Para, para un momento Para un momento porque esto no puede seguir así esto no puede seguir así. Vamos a ver ahí. Cálmate. Cálmate porque te va a salir. Y ahora paro la grabación. Mira, chicos, eh. Concentración. Vamos a por ello. Primera máquina de estas 20 últimas. Muerte S.A. Muy bien. Muy bien El extravagante Muy bien Común Aquí puede llegar Ah, coche juguete Morada Voy a dejar las animaciones A ver si me dieran un poco de suerte Vamos a ver la suerte Luis, sal. Osa. Morada. Y plata. Por Dios. Común. Swim, swim, swim. Venga, que salga, eh. Me jodas, y yo no me jodas. Bien, máquinas. God. Muerte. Sociedad anónima. Común. Vamos allá. Hormigonera. Hormigonera. Me me Mi miedo de cemento. Superviviente. Morada. Coche de bebidas. Mis máquinas. Coche de rueda, vamos allá. Mi auto. Vamos allá otra vez. Insecto. Y saldrán todos los comunes. Menos el piguero. Claro que sí la suerte de este canal y sí, señor tres máquinas chicos morada no me salido ¿Ni, ni uno